Soy Israel Banguera y en esta hora les quiero dar unos trucos para eh, corregir el error 201 en las actualizaciones de la nube de Adobe. Mire, este error es muy sencillo de solucionarlo, a la verdad es muy fácil. Por lo general yo, pues en mi caso lo he solucionado, ese error de actualización, cambiando de internet por ese instante, o sea, presto un internet o, o, o llevo el ordenador a... a a otro lugar donde allá donde me sea donde se me facilita la conexión a internet porque por lo general siempre es problema de la conexión entre el ordenador donde estamos actualizando la nube y el servidor de adobe entonces por lo general se presenta siempre por problemas de internet cortafuego también puede ser una, uno, uno de los problemas este, este cortafuego por lo general eh, lo deshabilitamos o pues, eh, eh, lo deshabilitamos eh, desactivando el antivirus por unos 10 minutos mientras se actualiza ¿no? en mi caso yo, so, yo simplemente uso el antivirus de, de, de, de Windows 10 no uso antivirus por lo general entonces simplemente desactivo el antivirus de Windows 10 y ya y lo otro que deben tener en cuenta es la desactivación del cortado juego tienen que el, el firewall de windows tienen que eh, desactivarlo por un momento tienen a dar clic aquí y lo desactivan por un momento. En cuanto a redes privadas y a redes públicas. Por lo que este sistema, eh, si están conectados a redes privadas, les puede generar problemas. Y si es en redes públicas, también entonces desactivan. Lo desactivan y una vez terminen, lo activan nuevamente. Aquí está desactivado. Y para volverlo a activar, tienen que darle clic allí. Dan clic en aceptar y listo. Pero, pero por lo general siempre el problema se da por conexión a Internet. El problema entre la conexión del servidor de Adobe, entre el ordenador que están usando y el servidor de Adobe. Entonces esos dos problemitas. Y lo otro que deben tener en cuenta, que es lo último que les quiero decir, es que si tienen en ejecución un programa de Office, nunca se les va a actualizar porque esos programas por lo general generan conflictos si están en ejecución con la nube de Adobe. Entonces tienen que cerrar todos los programas de, de, de Office que se estén ejecutando en segundo plano y cuando me refiero a los programas de Office estoy, eh, estoy hablando de Word, PowerPoint, Excel, Access, cualquier programa de Office. Y si ustedes no tienen instalado un programa de Office y aún le genera habiendo eh, desactivado el Firewall, el Windows, el cortafuego todo, Latvirus, todo y aún cambiando de internet y le sigue el problema y no tienen en ejecución ningún, en el segundo plano, para mirar si están en ejecución en segundo plano un programa de Office, se vienen aquí, dan clic derecho aquí en la barra de Tarea, Administrador de Tarea, y aquí, desde aquí, miran desde aquí, hasta aquí, porque estos procesos de aquí hacia abajo son solo de Windows, de aquí hacia arriba estos son los que nosotros, eh, eh, puede, son los que se están ejecutando y podemos, y podemos cerrar sin ningún problema que no nos va generar ningún atasco en el sistema como tal por ejemplo antes y derecho finalizar tarea no hay problema aquí pero los de acá no los pueden no los pueden quitar porque son esenciales para la, el buen funcionamiento de windows 10 entonces supongamos que ya hicieron todo ello y aún sigue el problema cierto lo único que tienen que hacer es venirse aquí y cerrar estos porque por lo general se ejecutan esto y nosotros no nos enteramos estos de aquí office eh, eh, online estos se ejecutan y no nos enteramos Entonces deben de cerrarlos Porque eso también les puede generar Inconveniente a la hora de actualizar La nube Entonces esos son los pequeños, los pequeños consejos Que les quería dar y espero que les sirva Perdonen por hablarles tan rápido Es que solo quería darles Estos consejos así Y No olviden de comentar Si tienen algún otro problema Chao